Hola, hola, hola. Hola, hola, Camarón sin cola. Uh, uh. Rojo siete. Rojo siete, rojo siete. Se fueron. Rojo siete, verde. Verde 3. 7. Verde 3. mario 1. 7, 2, 1. uno dos, tres. Le dieron por el juanito, juanito le dieron por el pepito. Se escucha que era sicario, loco. Había. El hit fire aquí. Ahorita ando para descargar galones de leche. Por si alguien los quiera, ¿no? Hay disparos otra vuelta en laboratorio. Uy, ese pana dijo: No, por me voy para adentro. No sé para qué intenté eso, pero valió la pena. ¿Por dónde? ¿Por el campo de fútbol? Sí. ¡Ojo! Tremendo asesino el Ho, ho, ho, ho, ho. Ojo. boy boy Ahoy. el Se vacía 50 barras. Uh -huh. Oh, me disparan ¿Dónde, dónde, dónde? Sí, sí, a mí, a mí es el mismo bato que me pegó hace poquito también. Está lo ando buscando, loco. Está en la montaña, está en la montaña. Escuché el disparo de ahí, loco. Oh, sí, ya lo vi, ya lo vi. Muerto. Era una Arctic Fitty de, de caja. Me lo puse a mimir. Hay una canética ahí también, se la quiere. No, no, no, voy, voy, voy, voy, no no voy, voy, voy, Ojo. Hay uno contigo, Wiz sí. Y pongo trampa. ¿Muerto? Muertos todos. Está buenísimo. Buenísimo. Yo me... <ríe> Ojo. Loco, me cayó uno y lo reventé con la escopeta, loco. Vieras, qué hermoso, loco. El que te cayó a ti de primero, loco. <risa> a mí no me gusta grabar, loco. Tal vez cuando me venga el volado, para que no me sobrecaliente mucho el teléfono, empiece a grabarlo. Ahorita el teléfono parece... Parece un... Un avión... Ah, uh, no sé. Uy, qué anormal dicho he hecho aquí. pinche chopper en verga lo dejo aquí yo <risa> no eso es... sí, sí, sí, yo sé si si si yo uy uy uy loco lo malo que me lo malo que me maté uno donde no lo puedo agarrar la caja, loco. Fuck. O tal vez sí, fíjate. Sí. No lo puedo agarrar. No me acordaba que había chopper aquí. Uf, loco. Bueno. Aquí va... Soporte aéreo. Marquen dónde están. Orale. Ah, uh, levantate, hijo puta. No, te Oh, oh. Orale. Creo que los últimos están de este lado, loco. Porque este vato daba 2 M13. Eh? O oh, loco andaba la Krieg. Uh, no sé si es la Krieg al nivel máximo. Pero me es la Krieg al nivel máximo. No. Daba la cri mítica ya tal vez mejora mi m3 al máximo no oh, si sí, hombre trompa aquí por acá es posible un pib volada disparo loco. yo lo tiré yo tira como cuatro homos como loco una rata campera. ¿Dónde? ¡Ojo! ¡Buenísimo! <coughs> WALAK